Hey, WhatsApp, ¿cómo estamos? Bienvenido, bienvenida a mi canal de YouTube, quien les habla, Cristian Novera, creador de contenidos, y conmigo aprenderán edición de videos. Y decime si no, si alguna vez algún familiar tuyo no te pidió que le hagas un video con un par de fotos que tienes vieja, o de un viaje, o el típico recuerdo de los 80 años de la abuela. O si no, que vos tenés una foto y querés hacer un video. Así que te voy a enseñar de forma fácil. Así que, ¡let's go! Muy bien. Yo voy a hacer tan simple con 10 fotos. Mientras abrimos nuestro programa de edición Filmora, que aquí ya está abierto. Te invito a que entre a mi Instagram para ver este video que armé, que creo que te puede llegar a gustar. Bueno, crear nuevo proyecto. Antes de traer las fotos que vamos a editar, te, te recomiendo entrar acá. ¿Herramientas? No, archivo, preferencias y donde dice edición por defecto te trae duración de la foto 5 segundos, yo le voy a dejar en 2 segundos y donde dice ubicación de la foto acá hacemos clic y es donde dice pam y zoom y ahora sí, le damos ok perfecto abrimos nuestra carpeta de las fotos que yo voy a seleccionar estas fotos que yo que es para una agenda que, que tuve que sacar unas fotos sí ahora listo, están las 10 fotos ahí y como ya me están seleccionadas las 10 vamos a agarrar y arrastrar, hacemos clic ahí, soltamos y mira aunque uno crea, ya está todo ya está todo esto hecho, mira lo único que nos falta es ponerle una musiquita y listo, así de simple, ahora si vos querés que dure más la foto, dure menos eh, tenemos que ir a eh, archivo, preferencias edición y ponemos 3, 4, lo que vos quieras pero tenemos que eliminar y volver a arrastrar suponiendo que querés que dure más, ponemos 3 le damos ok no es que automáticamente me ves, son las 3 que cuando vos traigas nuevas fotos entonces volvemos a arrastrar y así duran 3 segundos listo, ¿ves? nos queda seleccionar una musiquita te dejo el link acá arriba para, por si querés aprender a editar de forma fácil y rápida música o podés ir acá donde dice audio Elegimos esta musiquita. A ver, esta. Perfecto. Ahí, tuk, tuk, tuk, tuk. Mira, mira, mira qué fácil. Cortamos con Control B. Y hacemos esto. Y mira cómo queda el inicio. Vamos. Mira qué fácil esto. Ya está tu edición de video, tus fotos, como te dije. Ahora, si querés exportar, ya sabes, te dejo el, el, el link en los comentarios cómo exportar tu video en la mejor calidad. ¿Ves? Ya está tu video con las fotos. Ahora, vamos a agregar un título para, para como cierre final de este video. Eh, elegimos un título cualquiera, por ejemplo este. Ahí, tags. Podemos poner así acá, un poquito más acá. Ahí. Muy bien. y Hacemos doble clic y ponemos... Suscribite, obviamente, suscríbete sus y abajo a mi canal, a mi canal, le damos OK. Esto arrastramos un poco más acá y perfecto, mira, mira, qué fácil esto. Ponemos una transición al video con la última foto y ya está, así de simple, mirá, tuk tuk. Mira, mira, mira, mira, qué fácil esto, por Dios. Supongamos que ya estaba terminando la foto. Mira. Bueno, ahí ajustamos el audio, obviamente. Por eso ya te dije, para la edición de, de, de música, ya te mostré. Ahora esto es como editar de forma fácil la foto. Mira. A ver qué tal queda. Es una agenda del 2000, de 2022. suscríbete a mi canal. ¡Genial! Decime si esto no te sirvió. Déjame en los comentarios si te gustaría aprender esto con el celular de forma fácil y rápida. O si no, dale like, suscríbete, haz clic en la campanita para recibir notificaciones de los próximos videos que vaya a subir. Porque se si viene uno que va a estar muy bueno, este fue algo fácil, pero el próximo va a estar bueno. O si no, ya tú sabes, seguime en las redes.